Y un poco lo que estuvimos haciendo en estos años desde el GT fue en primer lugar, bueno, mantener el, el espacio del de grupo durante la pandemia con muchas actividades eh, tanto internas como eh, foros y, y actividades hacia afuera. Y creo que uno de los principales logros que entendemos, este, que, que tenemos del GT fue poder profundizar, por un lado, nuestros ejes de trabajo ligados al estudio del extractivismo y el agronegocio a nivel de América Latina, así como también el eje que tenemos de estudios sobre las resistencias y alternativas que se construyen desde abajo por los movimientos sociales rurales del campo latinoamericano. Y un tercer eje que fuimos incorporando en estos últimos años, y que nos parece importante destacar, que tiene que ver con el estudio de eh, las mujeres rurales, las luchas eh, feministas de, de los mundos rurales de América Latina, las luchas de las niñeces y las juventudes de las generaciones eh, de los mundos rurales, este, concatenado también, obviamente, con lo que fue la, la pandemia. ¿no? Entonces, estos fueron nuestros ejes de trabajo, que se pueden plasmar en algunos libros y, y boletines que estuvimos editando, gracias a la red de de Claxo y nos parece también importante destacar en estos años la vinculación y la construcción de redes entre GTs, inter-GTs, que logramos este, construir con diferentes GTs que se fueron plasmando en actividades conjuntas, en foros, en, en espacios de debate, este, inter-GTs eh, a lo largo de estos años y que se cristalizaron en, en gran parte también en lo que fue la conferencia de Claxo en México. Eh, allí también pudimos, o este, queremos destacar, como un logro de nuestro GT, la profundización y la vinculación con movimientos sociales rurales, campesinos, indígenas, afrodescendientes de, de toda América Latina y la continuación de las escuelas campesinas, este, que son nuestro espacio más fuerte de vinculación con los movimientos sociales y con estudiantes de posgrado de toda América Latina, con quienes intercambiamos nuestras investigaciones, nuestras luchas este, y nuestros pareceres sobre los mundos rurales y las posibilidades de la construcción de alternativas. Eh, desde ellos también pudimos construir un espacio de de vinculación fuerte interna del grupo, ampliando el GT eh, a, a más países y a más compañeros y compañeras de distintas latitudes, así como también la construcción de consensos internos este, y de comisiones de trabajo que fueron, de alguna manera, este, dinamizando el trabajo del GT en estos años. Esperamos poder seguir construyendo eh, esta, este pensamiento crítico ligado a los mundos rurales eh, y orientado también a la transformación social, ¿no? a al fortalecimiento de los territorios y de la autonomía y la libertad en los mundos Muchas gracias.